Te me la así, votafé en la que de más mamiré, coronda la mata, ¡Saturin! ¡Days of fire! que luchará! no Lo que pasó la última vez En la búsqueda de más pistas sobre Mar david Yamato y la pandilla llegaron a la isla Maulandia Y se encontraron metidos en un desafío El juego era super ataque máximo Y Yamato sintió algo nuevo Descubrió que su juego había llegado a un nuevo y poderoso nivel Y con la apuesta que tenía Cobalt Saber Volvió a ganar Luego de eso se dirigieron a Ciudad Shubakura. Cuando lleguen allí veremos quién es el gran jefe. ¡Que comience el programa! ¡Oigan! ¡Ese es mi trabajo! ¿De qué se trata esto? Tengo tres niños ¿Ninguno pudo atraparte? ¡Ah! ¡Lago Vidaman! No puedo creer que finalmente lo lográramos. Por allá está mi ciudad natal Subakura. Y ese sonido como rugidos que escuchan proviene de sus enormes cataratas. ¡Mira, Bull! ¡Debemos estar a más de 60 metros de altura! ¡Tan alto! ¡Eso me pone nervioso! Estas son las mundialmente famosas cataratas de Subakura. El nombre de mi ciudad se debe a ellas. Sus aguas caen en el lago Vidaman. Me pregunto cuántos metros tendrá en la parte más profunda. Desde aquí parece no tener fondo. Casi no lo tiene. Verás, hay toda una leyenda sobre estas aguas, Yamato. Se dice que en algún lugar profundo del lago Vidaman... ...hay una cámara escondida que mantiene a salvo un tesoro perdido de muchos artefactos de Vidaman. Y la leyenda dice más que eso. Solo si Ciudad Subakura está en peligro... ...un vidajugador de corazón puro encontrará el tesoro y lo usará. ¿Ah? ¿Tesoros escondidos bajo el agua? Entonces es hora de ir a nadar. ¡Ahí vos! Ah, no, no. no te sumerjas ahí. Es muy peligroso. Podrías golpearte la cabeza. Y eso si no te mata la caída, Yamato. Muchos hombres han intentado encontrar ese tesoro, pero ninguno ha tenido éxito. Además, la única práctica que has tenido en el agua es la de la bañera. Y tampoco eres puro. ¿Bromeas? mis intenciones son muy puras. Puramente quiero tesoro, tesoro, tesoro, tesoro, tesoro, tesoro, tesoro, tesoro. Te mato. Vamos. Soltarme, no puedes soltarme, estoy bien, estoy calmado. Ya mato. Sabes qué es lo que. Calma realmente. El agua. Vamos. Entonces esta es tu vieja casa. Es un lugar muy bonito, Terry. No. La puerta que se autoabre. espeluznante sonante. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Esto es listo. <risa> <risa> <risa> Relájate. Cuando piensas que has ganado es cuando estás en mayor peligro. Por supuesto. Lamento decepcionarte, querido padre. ¿Ah? ¿Ese es tu es padre? Padre, lamento que haya pasado tanto tiempo. Los extrañé. Por favor, perdónenme. Levántate y mírame, por favor, hijo mío. Es obvio que has continuado tu entrenamiento muy fuerte y has viajado lejos. Pero está claro que tienes mucho por recorrer. Lo sé. En cuanto a ti, Yamato, entiendo que estás interesado en aprender más sobre Mar David. Eh, sí, señor, señor Terry. Ah, amable hombre, padre, amo, señor. ¿Te salió bien? Las leyendas de nuestra ciudad están aquí en este pergamino. Oh. Oh. Mar David fue un gran sabio que creó las reglas del juego Vidaman. Sus técnicas de avanzada y sus épicas vida-batallas no han tenido rival en nuestra historia. Al momento de su muerte, no había perdido una vida batalla. Y esa es su leyenda. Nunca perdió un combate. Tiene sentido que Marda dice sea legendario. Debió ser un maestro. Hablando de vida maestros, me pregunto dónde estará Armada. ¡Oh, Armada! ¡Eso fue grosero! Pero eso no encaja. No veo cómo este sabio pueda ser el mismo sujeto completamente malvado que dirige la neo-alianza de las sombras. Hay otra parte en la saga de Mardaví. Cuando Mardaví nos dejó, la gente escuchó un extraño gemido. Emanaba de su vida man. Lloraba por su amo día y noche. Era como si el blaster llamara a su fallecido amo porque quería volver a jugar. Entonces el espíritu del blaster de Mardaví vivía aún. Oh, entiendo. ¿Puede que haya intentado entrar solo a las vida batallas? Un pensamiento interesante. Tal vez debas investigar eso. Se ha hecho tarde. Insisto en que todos ustedes se queden aquí en nuestra casa a pasar la noche. Esto se ve extraño. ¿Estarán frescas? Sí, las cultivamos aquí. Son frutas zorrillos. Son especiales. Si te comes una, es como si hubieses comido una comida completa. ¡Súper! Serán grandiosas para el camino. ¡Bien ¡Ah! saben a zorrillo! ¡Ah! Ah, mmm, ¡Rico! El penetrante sabor del hogar. Discúlpate, Rín. Tu madre y tu padre no parecían muy contentos de verte regresar a casa. Quiero decir, tu papá te atacó. Y luego tu mamá te fastidió con lo del entrenamiento. Mi mamá grita mucho, pero la tuya parece un poco dura. Ay, ay, ay, ay, Dime, ¿lanzarte leños es no común? Dime. Todo el tiempo. Me entrenaron para ser fuerte. Es así como muestran que les importo. ¿Entonces te gusta? Mi lengua se hecho a perder. Sí, me encanta entrenar Desde que era un bebé me han enseñado disciplina, honor Y a desarrollar mi fortaleza mental y técnicas de juego Bajo la mirada cuidadosa de mis padres Yo mejoraba y practicaba para confundir y distraer a mis oponentes Y siempre me mantuve atento a mi entrenamiento Le agradezco a mi madre y a mi padre por entrenarme Es por eso que soy quien soy ¡Genial! ¡Lo sabía! ¡Por eso eres tan bueno! Toda esta charla sobre padres me ha hecho extrañar mucho a mi mamá ¡Y tenemos un ganador con la puntuación más alta de la noche! ¡Oh, sí! ¡Felicitaciones! ¿Cuál es su nombre? Ah, uh, mi nombre es Mitsuo. Por obtener la puntuación más alta de la noche, tenemos un premio especial presentado por mi adorable asistente, Elena. ¡Tara! aquí está. Así se hace, Mitsuo. Eso es brillante. Fueron muy amables. ¡El, El, ¡muy ¡El, ¡El, eh! ¡El, eh! ¡Oh! ¡El negocio está a reventar! Ciertamente parece que últimamente es un juego popular. Muy bien, déjenme intentarlo. Con mi nuevo Vidaman. El nuevo Vidaman que Joe tiene fue hecho con los planos del sistema Blaster Core que nuestro amigo Bull dejó en la ciudad natal de Wenny Lee, Laikin. Sip, el mejor diseño en años para un Vidaman tiene que ser el sistema Blaster Core. ¡Y eso no se los dijo un ratón! ¿Saben? En realidad no tengo tiempo para juegos. Mi trabajo es entregar a este Vida Man Blaster Core lo más pronto posible. Gracias de todas maneras. <risa> Gracias, ¡Gracias a, a ti! ti ¡Regresa! Ustedes dos sigan a Joe. Se dirige a Ciudad Shubakura. Les mostrará el camino hasta allá. ¡Correcto! Correcto. <risa> Esta será una misión interesante. Sabes, Gwen, trabajar en cubiertos para armada es muy divertido. Ahora que sabemos que están aquí, liberemos a nuestros amiguitos. <risa> <risa> Sé que eres una princesa. Ah, soy ah. increíble. Ah. Mm. Oh. ¡Es falso! ¡Despierten, chicos! ¡Estamos bajo ataque! ¿Ataque? ¿Qué sucede, Karen? Oh. Ah, ah, ah. ¡Hora de desayunar! ¿Cómo se sienten? ¿Sucede algo malo? ¿Alguno de ustedes siente que algo no está bien? ¿Eh? Espera, ¿sabes? Ahora que lo mencionas, mis dedos están entumecidos Mis manos están débiles, como si estuviesen dormidas ¿Es por ese mosquito? No es solo un mosquito, es un mosquito robótico ¿Qué? ¿Qué debemos hacer? Mientras dormíamos, este cyber mosquito los picó y los debilitó ¿Quién está ahí? ¡Muéstrate! <risa> ¡Anju! ¿Por qué estás aquí? Ah, ah. <risa> ¡Miren sus ojos! ¿Qué le sucede? Villaman? Villaman. Anju, ¿qué haces con esos sujetos? Pensé que estábamos del mismo lado. Mayos, no tengo fuerzas. Me siento entumecido. ¡Soy Ay. un fideo! No te pico, mosquito. Te ríes el afortunado. Necesitarás un mejor truco para entrar en mi casa. Hmm. ¡Pero tú has cambiado mucho! Espera un segundo, Mar David seguro encontró el modo de controlar su mente. Queremos saber, ¿caíste bajo el hechizo del malvado ojo de Mar David? ¡Dime! ¡No! ¡Oh! <risa> ¡Lo recuerdo bien! La aplastante derrota que me propinaste, la vergüenza cuando perdí ante ti. Sentí la amargura todos los días, incluso en mis días felices. Pensé que lo sabía, pero tú me enseñaste. Me burlé de ti, pero jugaste tan bien que me lo dejaste claro. ¡El verdadero poder es el Vida Man. ¿Es así como te sientes? Es por eso que nunca te perdonaré. Nunca, Yamato. ¿Ah? ¡Me humillaste cuando me venciste! ¡Tú encendiste un fuego de odio en mi corazón! ¡Yo sacrifiqué todos esos años por nada! ¡No tienes idea de cómo me siento! ¡Ahora solo existo para derrotarte y deshonrarte del mismo modo que lo hiciste conmigo! ¡Yo no hice eso! ¡Te equivocas! Voy a hacerte pedazos y te voy a desmenuzar. Cuando haya terminado, reciclaré lo que quede. ¡Es hora de que conozcas a tu creador y yo haré las presentaciones! ¡Soy humano! No puedes desmenuzarme como si fuera una cosa. ¿Por qué tomas el haber perdido de forma tan personal? ¡Has ganado muchas veces! Los combates deben tratarse de retar las vida habilidades unas a otras, pero has olvidado eso. ¡Ganar no es todo, Anju! ¡Oh, claro! ¡Piensa así! ¡No puedo esperar a ver lo feliz que estarás cuando pierdas conmigo! ¡Después de que te deje todo doblado como un origami! <risa> ¡Yo te doblaré a ti! ¡Yamato! Ah. Ah. ¡A mis manos! Oh, se te cayó algo? Bien, Yamato, debido a que eres tan torpe, supongo que me tomaré mi tiempo. No me importa esperar para aniquilarte. Muchas gracias. Eres un verdadero príncipe, Anju. Oh, y tengo otra meta para hoy. Me aseguraré de que la ciudad quede destruida. ¡Imposible! Tendrás que pasar sobre mí. De acuerdo. Ya que tú insistes, yo planeaba eliminarte después de encargarme de Yamato. <risa> Sanju Es Terry. Ten paciencia. Hemos entrenado bien a Terry. Debemos creer en sus habilidades. Sí. Oye, Anju, escucha. Nadie te está apoyando y nunca nadie lo hará porque eres un malvado. Será difícil de vencer, pero soy el único que puede pelear ahora. Perder no es una opción. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Vida fuego! ¡Comencemos! ¡Furia alada! ¡Ah! ¡Eso es, Terry! ¡Acaba con él! No hay forma de que Anju pueda contraatacar durante esta investida. Entonces, ¿por qué sigo preocupado? ¡Ah! ¡Buen fuego rápido, Terry! Y tienes un buen control de tu vida, más. Pero aún así, no eres bastante bueno para vida batallar contra mí. ¡Aplastamiento gan! Terry, ¿de verdad estás llorando? ¿Adivina qué? ¡No se llora en el vidaman. ¡Detente ya! ¡Ah! No estarías llorando de haber recibido el entrenamiento apropiado de tus padres. Te vencí en tu propio patio. ¡Es tan patético! ¡No te lo dije! ¡Cierra la bocota, Anju! Tienes que afrontarlo, Terry. ¡Apestas! ¡Tus padres, las grandes jugadas, nada de eso te ha servido! ¡Cállate! ¡Es suficiente! ¿Ah? Eres una vergüenza para los vidajugadores. No, peor, tú, Anju. No tienes ni clase ni honor. ¡Batalla contra mí! No, gracias. Tengo trabajo que hacer: destrozar esta ciudad por completo. ¿Ah? ¡Ah! ¡No te dejaré hacer eso! ¿Ah? ¿Ah? Mi nombre es Joe. ¿Cómo te va? ¡Atrápenlo! ¡Oh, fallaron! ¡Tú, pedazo de. ¿Ah? ¡Oh! Creo que no asistiría a la reunión familiar. ¿Qué? ¿No eres lo bastante duro? ¡Cobarde! Creo que no tendremos que salvarlos. Esta vez, no. Oye, no deberías sonar tan decepcionado, Gwen. <risa> ¡Oh, sí, nena! ¡Esto es lo que me gusta! Ay, Mis manos están entumecidas. Tendremos que aprender a a batallar con los pies por un tiempo. ¿Qué sucede con Terry? Terry, ¿qué pasa? ¡Tienes que aceptarlo, Terry! ¡Apestas! ¡Tus padres, las grandes jugadas, nada de eso te ha servido! Oye, amigo. ¿Ah? Oh, hola, Joe. ¿Por qué la cara larga? Terry, ¿sigues decaído por lo de Anju? Perdí mi dignidad, mi orgullo, mi confianza y perdí a Win Ninja. Loco, Cuando me siento decaído, me gustan los regalos. Es un blaster core. Si puedes encontrar esas piezas legendarias, colócalas aquí, y tu Wii Ninja seguro renacerá. ¿Las piezas legendarias? Pero... ¡Es una fábula! Oh, no. Son reales. Verás, llamar las fábulas fue solo un truco para frustrar a los cazadores de tesoros. Joe, ¿de veras crees que puedo sumergirme allá abajo y encontrar esas piezas? Puedes apostarlo. ¿Ah? Y no soy el único. Tus padres también creen que puedes hacerlo, Terry. ¿Mis padres dijeron eso? No temas. Solo cree en ti mismo, y debes creer en tu entrenamiento. Si das todo lo que tienes y si eres firme, podrás encontrar esas piezas. ¡Lo creo! ¡Voy a hacerlo! Terry, recuerda cerrar la boca. Respira profundo. ¡Terry, Terry, eres nuestro pez! ¡Terry, Terry, eres nuestro pez! Ay, yo se equivoca. Mis padres me entrenaron bien. Muy bien, Terry. ¿Listo? ¡Adelante! Qué buena zambullida. Terry está abajo. ¿Ah? Terry, cuidado. Sumérgete. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Vamos, vamos, Terry, puedes hacerlo, sé que puedes. Hacerlo. ¿Dónde? ¡Oh, allí! Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Espero que Terry haya tomado un buen respiro Cielos, estas son las piezas legendarias Amigo Terry está durmiendo con las salamandras. ¡Iré! ¡Ay, no! <risa> Terry debe hacer esto solo. Pero, Joe, Terry está. Oh, Miren. Okay. ¡Ah! Supongo que es más que una leyenda. ¡Terry! ¡No le hagas algo, Terry! ¡Sabe a qué podías! Esas piezas antiguas son súper fuertes. Lucen asombrosas. ¿Y qué más había allá abajo? Un monstruo. Vamos, Terry, dinos la verdad. ¡No mientas! De veras, había un monstruo allá abajo. ¿Ah? ¿Ah? Cuando alcancé la boca de la estatua para agarrar las piezas antiguas, él me habló. Tómalas si te atreves. Solo aquellos de corazón puro pueden retirar mi tesoro. Pero si tu corazón es malvado, nunca ¿Eh? te marcharás de aquí. ¿Ah? ¡Tómalas! Ah. ¡Tómalas ahora! Él me retó. Pero mis padres me criaron con un corazón puro. No creemos eso. Ah, oh, sí. Todos sabemos que los monstruos no existen. ¡No lo estoy inventando! ¡Ya ¿Estaba... puedes parar! Tengo una idea. Es hora de que le pongas un nombre a tu nuevo vida man. Sí, supongo que puedo. ¿Qué tal, Wing Ninja 2? <risa> ¿Qué tal si no nos das ideas tan malas? Ya tengo su nombre. Algo un poco viejo y un poco nuevo. ¡Eres Windsor! Anju, tu fallido ataque solo nos inspiró a descubrir mejores formas de contraatacar. Oh, por favor, no pensará que te es una amenaza. Vaya, Anju, ahora eres tú quien parece que va a llorar. <risa> por favor, King. Dejen de discutir. Están siendo groseros frente al jefe. Su excelencia, ¿está dispuesto a darle a Anju otra oportunidad para redimirse? ¡Otra oportunidad! ¿Puedes hacerlo, Anju? ¿Puedes? ¡Por supuesto! ¡Y no decepcionaré a Mar david esta vez! ¡Lo aseguro! ¡Oh, oh! Mardaví tiene sus pegajosas garras en Ciudad Subakura. ¿Cuál será su malvada estrategia esta vez? Para averiguarlo... No dejen de ver el próximo episodio. Moonlight, no は僕たちの方ですよ、兄さん。そんなこと忘れ